Cordial saludo. En esta oportunidad quiero socializar con ustedes eh, la materia de ecología humana. Mi nombre es Néstor Raúl Ramírez Rodríguez, estudiante de psicología de la UNAT. Eh, estaré socializando la presentación de resultados a nuestra tutora Lilibe Ortiz Restrepo. Desarrolladas en el curso la ecología humana y sus generalidades, unidad 2 la psicología ambiental, unidad 3 la educación ambiental y la responsabilidad social, unidad 1 ecología humana y sus generalidades, esta unidad abarca algunos temas como lo son el origen de la ecología, la problemática y la contaminación ambiental y también la ética ambiental, la contaminación ambiental está creando un total desequilibrio en la vida del planeta, avanza a pasos agigantados siendo nocivos y perjudicial para la salud y el bienestar de todos los seres vivos. Esta afectación no es solo exclusiva de las ciudades, sino también de los municipios. Mira. Según Fontana, 2014, ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos, entre ellos y su ambiente. El término, el término ecología tiene su origen en dos palabras griegas, oikos, que significa casa o entorno, y logos, estudia o tratado, por lo que etimológicamente podría traducirse el estudio de la, de la casa o del entorno. Según Fontana, 2014, la ecología humana estudia específicamente las elecciones de uno de estos organismos. El hombre, en sus relaciones con el ambiente, analiza una población en relación a determinadas condiciones ambientales. Sus respuestas, sus adaptaciones, las influencias antrópicas, la ecología humana tiene algo de especial, el hombre es el único organismo viviente que puede desarrollar actividades en forma más o menos independiente del medio, del medio y puede controlar su entorno. Unidad 2. La psicología ambiental. Esta propone alternativas de solución que le permitan a los ciudadanos prácticas psicosociales que intervienen una relación armónica con su entorno, previniendo situaciones de riesgo ambiental, social y humano, promoviendo en los individuos el desarrollo de valores que conlleven a una actitud de cambio en la manera de actuar, pensar, sentir acerca del comportamiento que se tiene con nuestro medio ambiente, que es nuestro, que es nuestro sistema funcional de vida, reconoce y evalúa los, las políticas ambientales, su importancia para las condiciones necesarias, con la creación de un ambiente saludable. La educación ambiental y la responsabilidad social. En esta unidad encontramos que la educación ambiental es un proceso de formación que permite temas relevantes frente a la responsabilidad social, la conciencia, la preocupación de que debemos tener todos los ciudadanos, con la conservación del medio ambiente, además ayuda a promover en la ciudadanía estrategias que contribuyan a la solución de, de la problemática ambiental que actualmente poseemos. La responsabilidad social nos permite disminuir los efectos ambientales, sociales y económicos, de acuerdo a los fundamentos teóricos, observamos que hay tres campos importantes para la solución del problema del medio ambiente. El primero, la educación ambiental. Segundo, la responsabilidad social. Y tercero, la concientización de la situación actual del medio ambiente. La problemática que nosotros encontramos, con, de acuerdo al trabajo que hicimos en esta unidad, fue la quema de basuras en el corregimiento de Payandé. El presente trabajo pretende realizar una propuesta donde se va donde se vea involucrada la comunidad del corregimiento de Payandé en el cual se va a realizar un trabajo psicosocial donde se expondrá la problemática vivida a nivel local sobre la como contaminación ambiental y más exactamente la quema de basuras donde estaremos brindando un apoyo a la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente y toda la parte ecológica dentro de los principales aportes de esta propuesta podemos encontrar la promoción del buen manejo de las basuras, dando información acerca los cuidados del medio ambiente, los problemas sociales causados por el quema de basuras y del deterioro de los recursos naturales. Realizado desde el mapa mental, según modelo de Moser 2003, dio lugar a evaluar la problemática gráficamente y se analizó el problema de la quema de basuras en el corregimiento de Payandé de acuerdo a los efectos a corto, mediano y largo plazo, y se decidió que la mejor iniciativa para enfrentar dicha problemática será dar a conocer por medio de folletos las acciones a las que se exponen la comunidad y a la vez crear conciencia ecológica fomentando las buenas prácticas ambientales. Primera, repartir folletos que contengan información sobre la ley 1259 capítulo 2, artículo 6, numeral 10, que... Trata sobre implementar el comparendo ambiental como instrumento de cultura ciudadana sobre el adecuado manejo de residuos sólidos, previniendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas zonas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en manera de residuos sólidos. Segundo, realizar un trabajo comunitario de sensibilización con jornadas pedagógicas y de socialización del manejo responsable de las basuras. Y tercero, promover campañas educativas sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y el reciclaje. Beneficios del proyecto. ¿Qué beneficios traería a la comunidad de Payandé eh, eh, este proyecto que eh, realizamos? Bueno, se espera que con esta estrategia, de comunicación, se sensibiliza a la población a nivel individual y colectivo. Es un ejercicio que paso a paso irá mostrando resultados por ahora. Estos procesos harán que cada persona genere dentro de sí reflexiones y conciencia para proteger el entorno natural del corregimiento de Payandé, porque de eso depende el aire puro y la sana convivencia. Estas acciones hacen que la población se vaya empoderando de estos temas haciendo de, temas sociales ambientales y, bus, y busquen la mejor lo mejor para su pueblo ya que el corregimiento de Payande tiene una vocación turística y de fincas de recreo ¿qué papel juega la participación del ciudadano en la promoción de la protección del ambiente y la relación hombre medio el ciudadano juega un papel muy importante en la promoción de la protección ambiente, del medio ambiente, ya que se puede llevar a cabo pro propuestas y proyectos que contribuyan al cuidado y al mejoramiento del medio ambiente. En, en su relación hombre-medio, es cotidiano. todos los días, en todos los momentos, el hombre necesita relacionarse con el medio ambiente, por tanto, su participación de cuidado debe hacerse de manera continua, sin importar el sitio donde se encuentre. ¿Usted profesional analista qué le da a la sociedad a partir de los conocimientos adquiridos? A partir de los conocimientos adquiridos como profesional analista, yo le aporto a la sociedad la toma de conciencia de cuidar los recursos naturales que poseemos para nuestro beneficio mediante jornadas pedagógicas y de sensibilización como el pro, como proyecto que hemos desarrollado en este curso sobre la quema de basuras en el corregimiento de Payante. Primera, el estudio de la ecología humana cumple un papel muy importante en la cotidianidad del ser humano ya que hace parte de la vida y la extensión de la misma por eso principalmente nos conlleva a pensar en la concientización de cuidar nuestro medio ambiente. Segundo, si cuidamos el medio ambiente y los recursos naturales, nos cuidamos a nosotros mismos y de esta manera detendremos la cuenta regresiva en la que ha entrado nuestra hermosa casa llamada Planeta Tierra. Tercero, Moser en 2003 expresa el medio ambiente no es un espacio neutro y despropósito de valores, es marcado culturalmente y precisamente es lo que pretenden imitar los políticos de los países desarrollados como Norteamérica y los países europeos con el propósito de crear conciencia en nuestra cultura marcada por el descuido ambiental. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.